Para descargar Araword, nos dirigimos a Google y escribimos AraSuite. Hacemos clic en el primer resultado de la búsqueda que nos ofrece, lo cual nos dirigirá a la página de SourceForg donde se aloja el programa. Pulsamos en el botón verde de Download y transcurridos unos segundos nos consultará dónde deseamos guardar el archivo de instalación. Seleccionamos la ruta que deseemos en nuestro ordenador y pulsamos Guardar. Una vez descargado, hacemos doble clic y el instalador se iniciará. Seguimos los pasos que nos ofrece, pulsando en Siguiente, seleccionando la ruta del ordenador donde deseamos instalarlo, dándole un nombre, y transcurridos unos segundos se habrá completado la instalación y pulsaremos en Finalizar. Ejecutamos ahora Word por primera vez, buscándolo en nuestro sistema, La primera vez que lo iniciemos se creará la base de datos de verbos conjugados. De este modo podremos escribir los verbos en castellano en todas sus conjugaciones. Finalizado este proceso pulsamos en aceptar y veremos cómo al arrancar el programa no tenemos disponibles los pictogramas, debemos descargarlos, para ello nos debemos dirigir a Herramientas, Gestor de Recursos y pulsar en Comprobar actualizaciones. Pulsaremos en Actualizar y transcurridos unos minutos, dado que el paquete de pictogramas es mayor de 500 megas, el sistema procederá una vez descargado a la instalación de los pictogramas en nuestro ordenador. Para ello realizará una serie de operaciones como comprobar la integridad del fichero que se ha descargado y descomprimirlo. Una vez terminado este proceso pulsamos en Aceptar, cerramos Arawor y lo volvemos a iniciar para tener disponibles los pictogramas. Desde este momento ya podremos escribir cualquier texto y los pictogramas aparecerán. Si deseamos descargar Arasuite para cualquier otro sistema operativo, nos dirigiremos a la página anterior de SourceForge y pulsaremos en FILES. Allí tenemos a nuestra disposición los paquetes de instalación para Mac cuyas tensiones DMG o para Linux cuyas tensiones SH.